Pará te, hago una, pará, te hago una pregunta antes. Sí. ¿Vocabulario formal o...? No, no, no. Súper claro, distendido. Claro, bueno. okay. El motivo fue, a mí me encantaba comer picada, pero resulta que mis picadas siempre resultaban ser queso pate y un salamín que iba y lo compraba en el súper. Y que siempre por ahí me terminaba valiendo carísimo y nunca le sumaba un jamón crudo, que era algo que me encantaba, un queso brie, un roquefort. Porque en el super vos vas y compras por unidad y la unidad es mucho más, más grande de lo que vos realmente comés y te comes una picada con un amigo para ver un partido de fútbol. Entonces me empecé a interesar cada vez más en el tema de cuánto, para cuánta gente se conforma con este queso y este pateras, cuánto, cuántos podemos picar de acá, cuántos podemos comer. Y ahí empezó el, el, el, el tema de comen dos pican cuatro, comen tres pican seis, que es así como nosotros hoy manejamos las picadas. Y y empecé a interesarme cada vez más y empecé a ver otros productos. Yo por ahí en ese momento solo comía paterá, salamín, un queso brí, pero empecé a ver que hay un montón de productos para las picadas, que hay un montón de quesos. Viste, nosotros por ahí siempre iba en el súper y agarras el queso con cáscara roja y agarrabas ese, agarras un salamín, no, no tenía ni idea de las marcas, agarrabas por ahí más barato, y me di cuenta de que hay un mundo enorme de, de, de lo que era mutido, fiambre y queso. Me empecé a interesar y después vi que, que la gente tenía una necesidad de poder comerse. A una buena picada eh, sin tener que ir al súper, y que, oye, se la, lleves, se, la, se la lleves a su casa servida y con más productos que solamente un salamino en pateras. Que pueda comerse una picada completa con 8, eh, 10 productos, sea fiambre, mutillo, mezcla de quesos. Y, y nada, y me pareció que una idea muy buena en ese momento. Empecé a... contactar a Juan y empezamos a, a, in a inspeccionar, a hacer un estudio de mercado. Teníamos 19 años en ese momento, éramos, éramos unos pibes y empezamos a hacer un, un estudio de mercado, a ver, bueno, a ver cuánto nos vale comprar en este lugar, cuánto nos vale comprar en este lugar, empezamos a inspeccionar varios lugares y, y bueno, y así empezamos, y, y empezamos a hacer eh, eh, compras minoristas, íbamos como cualquier persona a una fiamnería y le decíamos, necesito 50 gramos de esto, 50 gramos, y el tipo te miraba y te decía, ¿50 gramos? así por favor, 50 gramos. Y bueno, y al principio por ahí no le sacamos ni guita las picadas, y, y ahí empezamos a evolucionar de a poquito, de repente teníamos una picada un fin de semana. Eh, por tres fines de semana no entraba nada. Eh, y de repente se empezaba a correr la bola. Y cada fin de semana ahí sí empezaba a ir mejor, mejor, mejor, mejor. Y bueno, y, y, había, y después ya en la semana había movimiento. Y era después de, de ir a cursar o después de, de laburar, te tenías que poner a hacer picadas. Muchas veces por ahí te pelean un domingo a la mañana. Y yo salía el sábado y decía, bueno, hago, me levanto como pueda y hago la picada. Y... Y, nada, y le metíamos a full a eso y fue fin, fin increíble. La evolución de las redes sociales fue enorme. La verdad es que fue enorme. Y te das cuenta que es el mejor canal de ventas que, que puede tener un emprendimiento, una, una pyme como, como la Fondiata o como los que venden hamburguesas o lo que sea. Eh, fue enorme porque al, al principio, en el 2015, si bien estaban, estaban desarrolladas las redes sociales, pero nadie veía como una herramienta de venta total Instagram. Y hoy a, eh, a través de Instagram entran todas las ventas o si entran en Instagram, después te mandan un Whatsapp. Fue enorme y además empezamos a incursionar en el mundo de, de poner pauta, de poner publicidad y empezar a ver estadísticas y empezar a ver videos en YouTube para ver cómo es cuando vos pautás y ver qué impacto tiene, ver al público al que querés llegar. En el mundial poner que querés llegar a gente que le gusta el fútbol, cuando es el Día del Padre, gente que, no sé, que le gusta hacer regalos, gente entre 18 y 65 años y vas... Es tremendo cómo entras en un mundo del cual en el 2015 por ahí solamente creamos el Instagram porque era para mostrarle a nuestros amigos lo que hacíamos y hoy en día el Instagram es, es tu forma de venderte, tu forma de cómo te mostrás la calidad de las fotos. Al principio vos ves nuestro feed y ves las primeras fotos y veo los pixeles y es un desastre. Y hoy en día es cuidar que se vengan las tres fotos juntas, eh, que sean lindas fotos, que sean fotos sacadas con una misma cámara hacemos producciones de fotos para que para tener el mejor contenido porque, como te digo, es nuestra forma de mostrarnos y como y cómo nos vendemos. Creo que el, cómo fue evolucionando en estos cinco años Instagram y las herramientas también que te va dando para, para vender es increíble. Bueno, ahora justo salió una, hace poco por el tema del coronavirus salió un una herramienta que se compra local que vos si etiquetás a, a, tu, a tu emprendimiento, a tu página, te lo pone primero, entonces todos tus seguidores van a, van a ver eso primero y eso, la verdad que es, es un plus para nosotros porque, bueno, mucha gente eh, no, no se fija en las páginas de, la, de las redes sociales, porque, eh, son las primeras que, que pasan la historia o que no querés ver porque bueno, nosotros lamentablemente tenemos que subir todos los días, entonces nada, eh, ahora que esté ahí primero, es tremendo como hoy, esta semana, no paran de entrar pedidos a través de Instagram. No, considero que para ser emprendedor tenés que tener primero mucha perseverancia, mucha voluntad y sobre todo fortaleza mental. Porque hay momentos del emprendedor que, que son fuertes. O sea, hay momentos que no te entra una venta y vos vivís de eso. Y, y es difícil porque decís, ¿cómo proyecto mi futuro? ¿Cómo me voy de viaje a fin, a fin de año? ¿Cómo me compro el auto? ¿Cómo me hago mi casa? Eh, Hoy en día, bueno, yo soy joven, proyectaba en el auto y yo por ahí, mi, mi cuota de, de emprendedor iba para el auto y decía, y decía no, cuando, cuando no hay ventas te empezás a preocupar y creo que, que ahí es donde uno tiene que tener esa fortaleza mental y decir, no, para ahora tengo que redoblar la apuesta, tengo que pensar en nuevas cosas, tengo que pensar en nuevos canales de ventas. Siento que hay que ser muy perseverante y sobre todo tener mucha voluntad eh, para, para llevar a cabo todas las ideas que tiene. Y creo que al ser, al ser, al ser emprendedor también tienes que ser muy pasional. Te tiene que gustar mucho lo, lo que estás emprendiendo. No se va más allá de, de, de, la, de la plata que puedas hacer, de, de pegarla o no pegarla. Creo que te, tenés que tener amor propio a eso. Eh, y por eso yo creo que perduré cinco, viene perdurando cinco años y medio porque yo, la, o sea, la fondiata o mi emprendimiento, la verdad es que le, le tengo mucho cariño y he hecho, cosas, he hecho cosas por ese emprendimiento que no las hago por nada. Eh, me, despierta, me despierta mucha energía y mucha voluntad a la hora de, de ejecutar cosas que pienso y no, no, no me importa que se me ponga en el camino, siempre voy a buscarle la vuelta para poder hacerlo.